Cómo saber si estás embarazada desde el primer día. La emoción y la incertidumbre del embarazo temprano. El embarazo es un momento emocionante en la vida de cualquier mujer, pero a menudo es difícil saber con certeza si estás embarazada desde el primer día. Sin embargo, hay varios signos y síntomas que pueden indicar un embarazo temprano. En este video, exploraremos cómo saber si estás embarazada desde el primer día. Signos y síntomas tempranos del embarazo ¿Cómo identificarlos desde el primer día? Primeramente, es importante entender cómo se produce un embarazo. El embarazo ocurre cuando un óvulo fertilizado se implanta en el revestimiento del útero. El cuerpo de la mujer comienza a producir hormonas para apoyar el desarrollo del feto y preparar el cuerpo para el parto. La mayoría de los síntomas del embarazo están relacionados con estos cambios hormonales. La falta de menstruación, el primer indicio de embarazo. El síntoma más común del embarazo temprano es la falta de menstruación. Si tienes un ciclo menstrual regular y has perdido tu periodo, es posible que estés embarazada. Es importante tener en cuenta que algunas mujeres experimentan sangrado durante el embarazo, lo que se conoce como sangrado de implantación. Este sangrado suele ser leve y dura solo unos días. Si tienes sangrado vaginal durante más de unos días, debes consultar a tu médico. Sensibilidad en los senos y otros cambios físicos, como los cambios hormonales afectan el cuerpo. Otro signo temprano del embarazo es la sensibilidad en los senos. Las hormonas del embarazo pueden hacer que los senos se sientan más sensibles y doloridos de lo habitual. También puede notar que tus senos están más pesados y llenos. Estos cambios en los senos son causados por el aumento de los niveles de estrógeno y progesterona en el cuerpo. Náuseas, fatiga y cambios en el apetito. Otros síntomas comunes del embarazo temprano. Además de la sensibilidad en los senos, también puede experimentar náuseas matutinas en las primeras semanas de embarazo. La mayoría de las mujeres experimentan náuseas matutinas, que pueden ocurrir en cualquier momento del día. La causa exacta de las náuseas matutinas no se conoce, pero se cree que está relacionada con los cambios hormonales y los niveles de azúcar en la sangre. Otro signo de embarazo temprano es la fatiga. Durante las primeras semanas de embarazo, puedes sentirte cansada y con sueño todo el tiempo. Esto se debe al aumento de los niveles de progesterona en el cuerpo. La fatiga es uno de los signos más comunes del embarazo temprano y puede durar hasta el segundo trimestre. Además de estos síntomas, también puedes notar cambios en tu apetito y en tus preferencias alimentarias. Algunas mujeres experimentan antojos o aversiones a ciertos alimentos durante el embarazo. También puede notar cambios en el sentido del olfato y del gusto. Si notas cambios en tus preferencias alimentarias, es posible que estés embarazada. Pruebas de embarazo en el hogar y atención médica prenatal, como confirmar y cuidar el embarazo. Si sospechas que estás embarazada, es importante hacerse una prueba de embarazo en el hogar o consultar a tu médico. Las pruebas de embarazo en el hogar pueden detectar el embarazo tan pronto como 5 días antes de la fecha de vencimiento del periodo. Estas pruebas miden la cantidad de hormona del embarazo en la orina y son muy precisas. Si la prueba de embarazo es positiva, debes programar una cita con tu médico para confirmar el embarazo y comenzar la atención prenatal. Durante la atención prenatal, se realizarán exámenes. Exámenes durante la atención prenatal, qué esperar y cómo prepararse. Durante la atención prenatal, se realizarán exámenes para asegurarse de que tanto la madre como el feto estén sanos y en buen estado de salud. Algunos de los exámenes que se pueden realizar durante la atención prenatal incluyen Ultrasonido. Se utiliza para verificar el desarrollo del feto, la ubicación de la placenta y el flujo de sangre en el útero. Análisis de sangre. Se realiza para verificar los niveles de hormonas del embarazo, la presencia de enfermedades de transmisión sexual, la compatibilidad sanguínea con el feto y otros factores de salud. Examen pélvico. Se realiza para evaluar el cuello uterino, el tamaño y la forma del útero y la presencia de cualquier anomalía o problema. Pruebas de detección de anomalías congénitas. Se realizan para detectar cualquier problema de salud o discapacidad que el feto pueda tener. Evaluación de la salud materna. Se realiza para verificar la presencia de condiciones de salud preexistentes y para monitorear cualquier problema de salud que pueda surgir durante el embarazo. Cuidado y educación prenatal, apoyo emocional, nutricional y físico para la madre. Además de estos exámenes, la atención prenatal también incluye el asesoramiento y la educación sobre el embarazo, el parto y la crianza del recién nacido. Los médicos y los profesionales de la salud también pueden proporcionar asesoramiento nutricional, recomendaciones de actividad física y apoyo emocional para la madre. Si sospechas que estás embarazada, es importante prestar atención a los signos y síntomas tempranos del embarazo. Si experimentas una falta de menstruación, sensibilidad en los senos, náuseas matutinas, fatiga y cambios en tus preferencias alimentarias, es posible que estés embarazada. Para confirmar el embarazo, debes realizar una prueba de embarazo en el hogar o consultar a tu médico. Si la prueba es positiva, debes programar una cita con tu médico para comenzar la atención prenatal y asegurarte de que tanto tu salud como la del feto estén en buen estado de salud. En síntesis, conocer los signos y síntomas del embarazo temprano puede ayudarte a identificar si estás embarazada desde el primer día y buscar atención médica adecuada. La falta de menstruación, la sensibilidad en los senos, las náuseas matutinas, la fatiga y los cambios en el apetito y las preferencias alimentarias son algunos de los síntomas más comunes del embarazo temprano. Si sospechas que estás embarazada, es importante hacerse una prueba de embarazo en el hogar o consultar a tu médico. Si estás buscando información adicional sobre el embarazo o necesitas asesoramiento prenatal, asegúrate de hablar con tu médico o profesional de la salud. No dudes en buscar ayuda y asesoramiento de expertos para asegurarte de que tú y tu bebé tengan un embarazo saludable y feliz. No dejes de cuidar de ti y de tu bebé. Finalmente, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Te esperamos en nuestro canal de YouTube.